Ya estoy hasta la madre Verdaderamente hasta la madre Ya no quiero tocar el tema Entonces les voy a explicar Qué es el CENTE Y cuál es el verdadero pedo de los maestros En el labor noticioso del Fries Y todo su equipo Tenemos esta cápsula para ustedes No tenemos ninguna cápsula Fries. Bueno ¿No tenemos ninguna cápsula? Píldoras tenemos Píldoras, bueno la siguiente, píldora con su amigo el France. Para los que no entienden, el CENTE es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, o sea, los maestros, o sea, el sindicato de los maestros. La pregunta es, ¿por qué ellos si son maestros, se supone que son gente educada, gente culta? ¿Por qué estos cabrones nos hacen la vida de cuadritos en la puta ciudad y en todos lados bloquean carreteras, hacen plantones, queman cabrones, venden aguacates? Ah, no. Bueno, pero hacen que se pongan caros. ¿Por qué tenemos que soportar esto, ¿cuál es el pedo verdadero?, el pedo es este, que los pinches maestros que están en las calles, no croniquen, ser maestros, y segundo, no los evalúan, cabrón, tienen pedos con que los evalúen, ¿sí?, hace poco salió una reforma donde había que evaluar a los maestros, entonces los maestros que llevan ahí toda la puta vida, y los que están vivos, porque no sabemos cuáles son los que están vivos o no, que siguen cobrando, heredan las plazas y están ahí como dinosaurios, cabrón, no enseñan ni madre pero no quieren que los evalúen mi pregunta es tú eres maestro haces evaluaciones a tus alumnos ¿por qué no quieres que te evalúen a ti cabrón? en cambio los maestros de educación privada reciben evaluaciones de cualquier tipo y aparte les agregaron esta pero los maestros del estado no quieren que los evalúen ¿por qué cabrón? ¿que no puedes pasar un examen de lo que enseñas todos los días? en las escuelas vivimos cosas típicas todos los días el cabrón no estudia hace su examen saca su acordeón el maestro lo agarra estudiando ¿no? jovencito fraes ¿Qué tienes ahí? No te muevas Agarran al pinche chamaco con su acordeón Porque no estudia el huevón Niños, estudien La vida es más fácil y eso les va a ayudar Entonces agarran al chamaco huevón Con su acordeón y el maestro ¿Y qué pasa? a hablar a su papá Llega su papá y el niño dice No, papi, fue culpa del maestro Y el cabrón se cabrona con el maestro, ¿no? Es lo mismo Nada más que son ustedes los maestros No me chinguen Señores, usen acordeón Pero yo creo que Siendo responsable de la educación Al menos hay que ser responsables Tener dignidad, cultura y decencia Y si tienes que hacer un examen Hazlo Porque todas las personas que trabajamos en la calle todos los días Pasamos exámenes diarios para sobrevivir, cabrón Y no estamos ahí pss, En la plaza de mi papá Después de este resumen de qué se trata el CENTE y los paros Les tengo unas preguntas ¿Por qué están en las calles en vez de enseñar? Ahora sí te manchaste, Frais Frais